Hola, hola, buenas tardes. Aquí Sonar comentando un día es la taberna Y hoy vamos a por nuestro capítulo número 3 de nuestra aventura con el reino de Micenas con Agamenón. Vamos, bueno, nos estuvimos defendiendo aquí en el capítulo pasado de los acianos protegiendo nuestra playa en Tirinto. La idea era poder conquistar estas tierras del norte, pero como tenemos la producción de alimentos muy baja y. Eh, muchos frentes abiertos Que han venido gratuitamente Está complicado ir hacia la expansión del norte Bueno, repelaremos estos ejércitos Y veremos cómo hacemos Tenemos aquí una isla más o menos gratuita De conquistar Y luego, pues eso Estas tres ciudades que tienen sus ejércitos Correspondientes Pero están bastante fuertes Así que Veremos Bueno, la guarnición está bastante bien aquí Vale no hay construcción disponible en Micenas Que no la vamos a plantar Vale, perfecto, siguiente ¡Ojo! Alianza defensiva con Argos Aliados militares de Esparta Bien, te lo firmo Ay, ah, yo les doy trueque Una contraoferta no podremos hacer, ¿no? Vamos a quitar el trueque único Trueque único Venga, va, te pongo yo aquí 20 de oro ¿Y qué me puedes dar tú? ¿Qué te sobra? 1000 Ah, Buf, no me lo vas a dar 23, vale. Aquí, mire 26, 28, 30. Vale, pues vamos a ajustar por este lado en vez de 1800, 750, 700, 400. No, cualquier cosa que te ponga te va a sentar mal. Venga, te voy, a, te voy a poner un K y ya me pides lo que tú quieras Lo valora menos de lo normal Venga 61, el doble Pues te acepto otro que así, la alianza defensiva y ya está Vale, no sé si podremos hacer con la alianza defensiva No sé si podemos hacer Que vengan aquí a apoyarnos A este ataque, la verdad es que nos vendría Bastante bien Bueno, me va a sacar aquí la peña Todo lo le dé la gana No, declinar Nos atacan Los de Aziz A el ejército de Urim Es que el problema es que este ejército Tiene un montón de infantería mediana Vale, bueno, a ver cómo lo gestionamos para poder sobrevivir a esto. Y no tenemos lo único... Uf, con las lanzas no sé si vamos a poder romper esto haciendo una buena carga así, a lo mejor por detrás. Vale, ok, con los honderos nos encargaremos de que los lanceros no puedan participar en batalla. Uh. Uh, Porque tenemos que desplegar en el barriz al este. Porque ellos lo harán en el otro, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe tiene cierto sentido. Vale, bastante anchos tenemos que estar aquí nosotros. Vale, vamos a ser listos. Vamos a ser muy listos, ¿vale? Eso es. Las ondas. Esto es en el grupo 1, pero vamos a fijarlo, nuestro héroe aquí en el centro Y vamos a llevar a las lanzas en ese costado para entrar por, esa, por ese flanco derecho Vale, ellos van a venir de cara, yo quiero que se coman todo el barro posible ¿Avanzan? Sí pero avanzan dispersos. No sé si van a querer entrar por este lateral. Nosotros vamos a aguardar un poquito. Vamos a acelerar toda la acción. Vale, vale, vale, vale. Incluso a por tres, a ver. Vale, por tres es bastante rápido. Tardan un montón pasar, al pasar por el barro. Perfecto, me gusta eso. Eso me gusta mucho. Vale, vamos a poner nuestros honderos aquí, en primera línea para que en cuanto lo tengamos cuando tengamos esta gente a tiro, los reventamos y ya está uh. ese corona de batalla no me ha molado un poquito, un poquito, un poquito vale, aún no, no se puede Uf. ves, ya salen los, on, los los lanceros ya salen ahí hacia ese costado para evitar daños, vale, vamos a limpiar esta de aquí poco hay que acercarse mucho, eh Una primera descarga y nos vamos Vale, vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esos daños, muy bien esos daños Vale, vale, perfecto, vale, para atrás Para atrás, para atrás Vale, eso, desactivame El bufo De la velocidad, nos agrupamos Por aquí, perfecto Y ahora hay que seguir Repartiendo Vamos a cargar contra esos lanceros, vamos a meter nuestro héroe aquí en este costado Vamos a desactivar el modo escaramuza, vale, eso es Y vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí Nosotros aguantamos ahí Uf, No vamos a poder aguantar, vale, vale, vale, vale, vale Esto tiene que entrar ya la carga por aquí Si no lo vamos a tener muy, muy, muy, muy feo No, no, hay que darle a los que no tienen escudo ni armadura pesada Ah, estos... Hemos estado muy descoordinados en el movimiento Venga, cargamos aquí Vosotros apoyar aquí Pero es que quiero otra carga aquí, por ejemplo, para liberar esto Bien No, no va a ser posible Que va Que va, que va, que va, que va, que va, qué va? No, esto no se desatasca, eh. Venga. Sí, nada, los senderos se los han comido. Y aquí en la línea frontal tampoco hemos podido aguantar demasiado. Oh, oh, oh, oh, No, es que... Se complicó mucho. Se complicó mucho, mucho. Ey, no entrar por aquí directamente. Venga, una carga así por detrás, vale, no, aquí huyen, vale, vamos a agrupar a nuestro héroe aquí, no, se lo comen, se lo comen, se lo comen. Ah, no, mala idea las lanzas, eh, no se gestionó bien, teníamos que haber entrado, teníamos que haber entrado más frontal con las lanzas. Hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Vale, no. O sea, son fallos de táctica que hay que corregir. En un futuro y ya está. Hemos perdido un ejército. Un ejército entero. Terreno. Pero... Nada. Bueno, lo que podamos rascar lo rascamos y ya está. Buah, qué bueno. ahora nos desintegra. Nada. Bueno, lástima. Vale. Pues nada. Derrota decisiva. Finalizamos batalla. No se puede hacer mucho más tampoco. Poca efectividad de los honderos, eh A lo mejor no teníamos que haber hecho esa primera carga Teniendo en cuenta que es un ejército que viene de cara Que viene por el barro ah, No se puede hacer más Uf, Lo ha reventado Vale, derrota decisiva bueno, Han perdido unidades, ¿no? Restante perdidas 96 solo Pues no han sido tantas, eh yo pensaba que habían perdido más Vale uff otra vez vienen a por nosotros este ejército está muchísimo peor. Vale, contra este ejército sí que tenemos posibilidades de aguantar bastante bien. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Uh, nos han cambiado el héroe. Oh, bueno, claro, nos lo han derrotado. Lo han llegado a asesinar. Vale, nada, perfecto. Esto teniendo en cuenta que son todo milicias... No debería suponerlo Todos ningún los problema. los héroes dirigen una unidad de fieles guardaespaldas... Que han jurado protegerlos en la batalla A medida que el héroe gana experiencia También la obtienen sus guardaespaldas Que se vuelven más fuertes con cada escaramuza Vale, vale vamos a dejar un grupo aquí con estos Vale, vosotros Vosotros Al grupo 3 Vale, estos en el 4 Uy, uy me pasé Vale Aquí Perfecto Para desestabilizar en esa zona Vale, empezamos la batalla ¿dónde van a salir ellos? Allí, vale, pues vamos a avanzar Vale, aquí, aquí, el grupo 3, aquí, el grupo 4 en este costado Perfecto Y hacemos una buena pinza y ya está, vale, ok Van súper rápido, eh En serio, me da la sensación de que todas las unidades van super veloces. Venga, empezamos a abrir fuego ahí. Ya, ya, ya, ya. Vale, eso es, eso es, eso es. Vale, nos abrimos un poquito. Vale, perfecto, que tenemos ahí una buena línea frontal. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. No, no, vale, así. Tampoco tan basto. Vale, hay que cargar Hay que cargar, hay que cargar ¿Vale? vale esa unidad media tiene que aguantar Lo sabía Venga, venga, venga, una, no una, una, una buena, carga, una buena, carga, una buena, carga, una buena Carga de lanceros ahí Trocoto ¡Qué bien! Vale, vosotros aquí en esta otra que está bastante grande. Vale, es buena carga también esa. ¡Perfecto! Esa segunda carga maravillosa. Vale, nuestro héroe se va. Derrotada, sufriendo daños. Muy bien, muy bien esos lanceros. Muy bien esos lanceros. Vale, las. ¡No! ¡Los sonderos tienen que continuar ahí hostigando! Vamos a quitar el modo escaramuza. Porque esto no es necesario. Vale, vale, vale, está muy bien. Ahí, disparada al mogollón. Sí, sí, sí. Nos sirve, nos sirve. Claro, esta de lanceros es la que ha aguantado toda la primera carga. Tus guerreros se están reagrupando. Venga. Vale. Vale, vale, vale, perfecto Vale, ok, vamos a cambiar de objetivo Vamos a coger esta de lanceros y vamos a ir a por ellos Vale, vosotros acudir aquí Cargar directamente ¿A Estos qué tal Vale, aquí acaba de cargar Otra más de lanceros Vale, acudimos aquí al centro, bien Ok, eso está ya desactivado Vale, pues aquí Normal, vale, esta qué tal va Que la caben y volvemos a la carga vale bien bien bien o sea estamos haciendo tiempo para que los sonderos sean capaces de reventar todo lo que encuentren en medio vale muy bien vale cargar aquí y ya está el resto más o menos nos olvidamos vale esto está bien esto muy bien muy bien muy bien contra esta de vale vale vale perfecto perfecto perfecto perfecto perfecto que no vuelvan, eso es, eso es, una buena lluvia para que no vuelvan Vale, aquí, esta no la podemos recuperar Vale, pues esta vamos a recuperar para que cargue aquí en medio De esta nos olvidamos ya Vale, esta la vamos a poder recuperar Pues puede ser que sí, puede ser que no, no se sabe Pero lo que está claro es que necesitamos potencia aquí en el medio Esta unidad de infantería de medio nos va a dar la vida aguantando la carga de estos Vale, vale, vale, venga, venga, venga, continuamos ¿Estando donde están? ¿No los reventamos? Han oh, ganado un montón de moral por los escudos Vale, pues nada, cuerpo a cuerpo Venga, una buena carga, señores Vale, vamos a con estos huir A ver si podemos... Vale, vale, vale, vale, vale Uh, ni tan mal Ares, tus guerreros se están reagrupando vale, vale, ok, pues cargamos aquí, cargamos aquí, cargamos aquí es que este nos va a dar un montón de problemas Va es pues su héroe, ¿no? venga, cargamos por detrás vale, estamos bien podemos cargar, podemos cargar vale, vale, una buena carga fuá, los amparan seco Uh, vale Vale, me parece bien, son buenos disparos, es buena lección de tiro ¿Qué más? Aquí, aquí, aquí, aquí Lo vamos a conseguir, ¿eh? Lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vale, pues nada, ahora vosotros dos a muerte Aquí Aquí, aquí, aquí, aquí Esta gente no ha... Ah, vale, está huyendo del mapa Hay que reventar a ese héroe Dime que lo conseguimos. Venga, todos los daños que podamos hacer son buenos daños. Nos, nos, nos han reventado el ejército, pero buah. Y lo bien que hemos aguantado, eh. La verdad es que se ha liado. La hemos tenido fea, eh. Yo no me la he visto. No me las he visto todas. Venga, a ver si podemos hacerle el suficiente daño como para tumbarlo. Venga, es este hombrecillo que viene aquí con la espada ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Venga, las lanzas Pinchadlo ¿Lo vamos a poder matar? Venga, ahí, ahí, ahí ¡Ay, bien! ¡Bien! bien, bien, bien. bien ¡Bravo! ¡Venga, perfecto! ¡Perfecto! Has ganado la batalla, pero no lo cerebres demasiado. Los dioses de nos sonreirán. Qué bien, qué bien, qué bien que se ha trabajado, eh. Sí, sí. La verdad es que los lanceros cargando. El problema es que tardamos mucho. Porque los tengo escondidos, pero tengo que comenzar la carga antes. Muy bien, bravo. Maravilloso. Reposición de bajas. Sí, Vamos a coger la posición de bajas Porque si no va a estar feo esto Otra vez Madre de Dios eh, Nada Bueno, va, milagros Vamos a intentar lo que se pueda Tampoco vamos a forzar la máquina Oh, aquí estos cuellos de botella Nos pueden servir muchísimo Para poder hacer el flanqueo bien Pillarlos a ellos por la espalda Claro, solo tenemos esta Bueno, est esta pareja De infantería Estos dos batallones para aguantar Toda esta carga y poder hacer una buena carga Nosotros por el lateral <coughs> Con nuestros lanceros Puff. Vale, ¿Dónde está est Aquí, en esta zona Vale él seguramente que venga por aquí, así que... Vale, este va a ser nuestro grupo, este va a ser este grupo y este va a ser nuestro otro grupo. Vale, a esta gente los vamos a colocar aquí, nuestro lancero, para que puedan pegar la vuelta así. Y ellos saldrán en algún bosque. <ríe> Madre mía, no vemos nada. Ahí, míralos, ahí están, ahí están. ¿Por dónde van a querer bajar? Oh, se dividen. Vale, vamos a ser más listos que ellos. Vamos a ser más listos que ellos. Vale, vamos a colocar el grupo 1 aquí. El grupo 2 aquí. Y el grupo 3 lo vamos a bajar hasta aquí. Pero es que en cuanto se acerquen un poquito... Vamos a empezar a hacer que baje ya la gente vale vale vale más o menos rapidito nosotros ya colocados sin darle mucha tregua vale vale vale baja ya baja ya baja ya baja ya Eso es, eso es, a las unidades más débiles que son los lanceros, o que deberían ser los lanceros. Hay Está que empezar a darle ya calor. ¿Quién me ataca al héroe? Venga. Vale, fu. Que va, poco vamos a poder contestar aquí, eh Poco, poco vamos a poder contestar aquí Nah, estos lanceros aún no tenemos capacidad como para hacer este tipo de estrategias O sea, no somos capaces de aguantar el, la, la primera carga frontal Y ganar tanto tiempo como para nuestros lanceros en tiempo retaguardia Nah, esto está mal planteado Esto está muy mal planteado Está bien planteado, pero por ahora no podemos hacer esto. Tardamos un montón. Venga, llega y hacer daño, pero qué va. No, no, no, ya nos pasan por la piedra, nos destruyen. Sí sí, acercarse para hacia aquí. Han hecho huir a tus guerreros. Sí, sí normal. no, nada, no, no, esto es imposible vale, vamos a darle por tres. Bueno por dos. Bueno, menudo baile para adelante para atrás. Al final han conseguido entrar aquí. Por Ares, tus guerreros se están reagrupando. No, no, no, no, ni acercarse. Nah, es que no, no vamos a poder hacer nada tampoco. Bueno, F. Derrota decisiva. Ya, ya hemos rascado lo suficiente con este grupo de gente, como para que, bueno, o sea, un monumento a este ejército, ¿eh? Los héroes de Meleagros. Brutal. Pff. Bueno. Este hizo lo que se pudo. Está ahí. Han luchado como unos campeones. Oleada tras oleada. Uh, bueno. Hola. Que está flipado. No. Uh... Es que, ¿por qué me piden tanto oro? Porque me piden muchísimo oro. ¿A socios comerciales con.? Uh, pues no. Lo siento. Un asentamiento floreciente mejor el edificio principal de cualquier asentamiento. Perfecto. Recompensa: madera y piedra. Un infame evidente se comunica con uh. los muertos suministrando sangre a aquellos que no han sido enterrados y vinculando sus sombras al mundo de los mortales. Ahora sirven bajo su estandarte y avanzan en su afán por destruir a los oh, vivos en su nombre. Eurimedonte ha muerto ha cambiado la administración el retorno, se marchó como un ermitaño peregrino, uno de los sumos sacerdotes de Poseidón desde Ténaro Edicoiseos regresó como alguien totalmente distinto, Allá donde iba la gente contaba como de noche a la luz de las antorchas su sombra parecía mostrar múltiples extremidades y cabezas a su alrededor a veces se oyen chillidos y el entrechocar del bronce sonidos de origen desconocido incomprensibles y lejanos otros sacerdote, sacerdotes te acaban de informar de su horrible transgresión Ha encadenado las sombras de guerreros Tras desenterrar sus huesos a su propia sombra Y se halla a las puertas de tu territorio Maestro Lanceros de Liceo disponible para reclutar uh. Agamenón, vale, firme pero ecuánime Ok, pues ahora les vamos a dar pal pelo Vale, en que tenemos Uh. interesantísimo Buah, aquí podemos mejorar los centauros, eh. Aquí podemos mejorar una dehesa de centauros. Perfecto, me gusta. La muralla la podemos mejorar. 840 de piedra, me gusta también. Vale, aquí vamos a mejorar el puerto. Y ya, más para adelante... Oh, podemos construir un... No, nos va a faltar madera. Vale, en el próximo turno construiremos nuestro... Eh... Uy, nuestro templo. Vale, vamos a darle para el pelo. Ah, lo vamos a simular porque no tiene ni sentido luchar esto. ¡Ay, ay, ay! ay oh, En el pechito. A tu casa, a ver, te lo pensado. 5% de restablecimiento, perfecto. Uh, más movimiento en campaña para... Amenón, perfecto. Vale, héroe famoso. Restablecimiento al coste de reclutamiento. Vale, veterano e instrucción. Eso puede estar muy bien. Claro, pero perdemos carga. Perdemos carga. Vamos a ver qué viene más en un futuro: protección de festo, juramento de guerreros, sacrificio de sangre, tregua, no. También el combate, carro. Descaramuzador ligero. Veteranía en asedio, ser famoso. Hombre, yo aquí dominé el combate mejor. Versatilidad. Mm, mm, mm, mm. secretamente infantería con armas a dos manos. Proyectiles. Vale, vamos a meter la veteranía en... historia. No, vamos a meter devoción a Ares, ¿vale? Para, para obtener más, más potencia de carga. Y ya luego, en un futuro, veremos a ver hacia dónde transicionamos. En un principio, esta idea me gusta mucho. Dios, si tiene ya habilidades. Vale. No, hombre, a no le vamos a dejar el escudo a la no, no está claro. Micenas, podemos... No, aquí ya estamos construyendo todo lo que se podría construir. Vale. Vale, vale, vale. Deberíamos reclutar otro ejército. Vamos a sacar aquí en Tirinto... No, en... Vale. Aquí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. A Es que quiero ir a saltar Egina. Quiero ir a saltar Egina. Señor de la guerra mentor, Atenea, uff, menos dos cuando pierde una batalla, población negativa, señor de la guerra mentor, inmoral, valor ejemplar. Vale, ah, es que el señor de la guerra, esto, al fin y al cabo lo que nos ofrece es el árbol de talentos, lo que difiere es el árbol de talentos, pero aquí son, digamos, sus características psicológicas. Eurimonte, es que este lo hemos perdido ahora y es una lástima. Vale, bueno, no importa. Si la motivación esté recluta... Si lucha contra un ejército más débil... Es que esté contra los danaos. ¿Odia a los danaos? Gana una batalla contra un ejército danao. Más dos, si desvalijas saqueo un, eh, un asentamiento danao, pero menos 4 si firmamos la paz con un danao y menos dos si invade un asentamiento danao. O sea. ¿Qué? <ríe> la de. La de. Ok, ganas batallas contra los danaos, pero pierdes motivación cuando asedias un asentamiento es como. No. Vale. Respeta, tenía. Uh Lucha en una región marítima un asentamiento portuario. Respeto de Poseidón. Vale. Perfecto. Pues vamos a recoger a Epeo. Este nos va a venir muy bien para la zona de, de la lucha en el mar, ¿eh? Me gusta. Vale. Uh, la milicia en rango 3 porque tiene escudo. Perfecto. Pues a este le vamos a hacer un pelotón de milicia a tope. Vale. Vamos a movernos con... Pues este ejército no nos supone ninguna complicación. Vale. Ok. Vale, pues vamos a pasar el turno, la idea es ahora con, con Agamenón movilizarnos hacia alguna de estas zonas, Ercomeno, Estínfalo, Corinto, hombre Estínfalo estaría bien, vale, nos movilizaremos hacia aquí y lucharemos allí, vale, construcción disponible en Micenas o en Tirintia, vale, perfecto, no tengo materiales así que no pasa nada. Vale, Esparta, Itaca, París Dardania, todos esas son regiones Que nos pillan muy lejos por ahora Pero bueno, ahí estamos, poquito a poco Vale Mira, ya se están movilizando Necesitan oro, bronce Y nos darán madera Mucho bronce quieres tú, ¿no? Vale Vamos a hacer trueque único. Mil de madera, ¿cuánto es? 200, 200 de bronce. 100 de piedra. No, no, no, no. Declinamos, lo dejamos pasar y ya está. Uh, tu categoría de administración ha cambiado de 1 a 2, ¿vale? Así, es que vamos a tener... Viajes o vaivenes de arriba a abajo de ese estilo todo el rato. Vale, más vinicia: 1, 2 y 3. Perfecto. Micenas, no podemos, o sea, sí que podemos construir, pero no nos sale a cuenta aún. Vale, y creo, creo que mirando, vamos a revisar la voluntad divina. Pero estando como estamos, Ares está mal porque no te dicen qué hace la habilidad del dios. Moral. Rabia generada en combate. Por un taivina. Dios sediento de sangre con una carga. Esto está muy bien. Vale, y efectos pasivos son reclutamiento local, moral, hacha y espada. Uf, hacha y espada no tenemos muchos. Ingreso por incursiones. Vale, Zeus que tiene. Reclutamiento de héroes y agentes no épicos. Uf, esto nos vendría bien. Un garrote para milicia. Salvo los trueques... Vale, pues le vamos a plantar a Zeus un templo aquí en Tirinto. Perfecto. Coste de recursos 834. Pues ahí que van. Y vamos a hacerle también. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una plegaria también. Que aumente nuestro. Nuestra consideración. Vale, perfecto realizada. Los dioses contestarán en el siguiente turno Veremos Y vamos a... Bueno, aquí ya hemos reclutado Sí, estupendo Vamos a movilizarnos hasta aquí Y aquí que lo vamos a dejar Hasta el siguiente capítulo Así que lo dicho Recordad, espero que hayáis disfrutado Como siempre de este capítulo de hoy Y nada, seguidnos en Twitter a los dos Tanto a como a mí Que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También recordar seguidnos en Twitch. estamos tratando de volver a arrancar un poquito con el canal. Lo tenemos parado por el verano y eso. Pero bueno, ahora nos pondremos de nuevo a ello. Veremos a ver si podemos sacar tiempo. Y por último, suscribiros a la Taberna Roca Negra en YouTube. Estamos haciendo contenido diario de calidad. Y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.